Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo estamos? Eh, la verdad que es un placer, es un gusto, es una bendición poder estar juntos. Acá estoy transmitiendo ya desde Celebremos la Recuperación. Discúlpenme que eh, justamente estoy eh, con un problemita técnico, ahora ya les cuento a todos. La verdad es que eh, hemos, estoy un poco retrasado. ...porque eh, estuvimos haciendo eh, en este momento una grabación para el día domingo... ...para poder tener las canciones del día domingo en esta, eh, en esta casa... ...y bueno, lo que nos sucedió es que lamentablemente eh, terminó un poquito más tarde... Eh, la grabación y bueno, pude llegar a esta hora y estoy justamente ajustando todos los detalles para que esta transmisión pueda estar saliendo lo mejor posible, Si ¿sí? Ustedes me tienen un minutito de paciencia, voy a intentar compartir el link que estoy ya transmitiendo para todos aquellos que están siguiéndonos a través de de WhatsApp, a través del grupo de WhatsApp. Lo que les pediría es si me pueden ir confirmando si está saliendo bien, si están escuchando bien, si esto que estoy pasando está saliendo al aire, es para eh, solamente corroborar o chequear que esté saliendo todo correctamente. Díganme si se escucha el audio, eh, si se está escuchando, bárbaro, y entonces ya les mando... El, el link del video ¿eh? ahí está, ahí yo lo estoy transmitiendo ah, a ver, ahí está, escuchando ahí lo pauso y directamente mando el, el link de este video para que podamos estar eh, ya saliendo al aire, ahí estamos, muchas gracias a todos los que están eh, escuchando o están participando de este grupo de Santiago eh, ahí, muchas gracias a a los que están eh, aguantando eh, esta transmisión, eh, eso, ahí se está, me está diciendo que se está escuchando. Así que ya con esto, con este feedback, bueno, muchas gracias a todos los que están conectados: eh, a Vero, a Carla Díaz, a Eugenia, a um, Vero Ojeda, a Eliana Martín, eh, a Daniel Zanetti que está desde Mendoza, a Isaura, qué bueno, Isaura. Pudiste solucionar tu problema de internet. Me habías contado, habías contado ahí en el grupo que estabas un poco complicada. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos ya comenzando en esta hermosa tarde. Se puso fresca la tarde aquí en San Luis, eh, a partir de las 4 y media, cinco, cuando empezó a bajar un poquito el sol, ha bajado un poco la temperatura, o por lo menos nuestra sensación. Eh, corporal, es que estamos con un poco más de frío y la verdad es que eh, estamos en una situación aquí en esta provincia un tanto particular porque, como ustedes saben, han aumentado los casos el fin de semana eh, de COVID-19 y, bueno, gracias a Dios, el día de ayer eh, no, si bien hubo más casos, no aumentó el número, pero estamos eh, a la expectativa a que Dios pueda estar haciendo un milagro en nuestra provincia. Hola Mariana, qué bueno que puedas estar también aquí eh, comunicándote. ¿sí? Hola Ketty, ¿eh? Ketty es la que eh, sale por eh, Angie Luz, que nos está siguiendo desde Buenos Aires. Así que bienvenida Ketty, qué bueno que puedas estar ya eh, en esta transmisión. Bien, les quiero compartir que el día de hoy nosotros estamos comenzando la semana número 4. Y como ustedes están viendo en nuestro material, estamos dividiendo por semanas. Y esta semana es una semana, pero muy, muy este, particular. Yo quiero eh, ahí que podamos ir a nuestro material. Si tenés tu material de Santiago, fíjate eh, en esta semana. Y vamos a ver el título. Ahí yo estoy abriendo... En mi archivo digital. Eh, el título de esta semana es muy sugerente. Hola, qué bueno, Daniel, que estés con Marcela. Saludos. Y, y bueno, gracias a todos los que están eh, participando de esta transmisión. Uy, se me abrió una ventana acá y estamos bien fresquitos se apagó la, la eh, calefacción, pero bueno, me puse la campera, por eso estoy aquí con la camperita. Hola Isabel, qué bueno que podés estar también, qué bueno. Eh, les agradezco tanto la confianza a todos los que están escuchando, que están atentos, gracias, muchas gracias, es un tremendo honor y, y la verdad que se hace muy pero muy llevadero que nosotros podamos compartir eh, a través de, de Facebook en este caso y a través de la virtualidad este estudio de Santiago que creo que nos está edificando a todas, a todos, nos está edificando de una manera muy pero muy eh, profunda. Bueno, si ustedes tienen ahí su material, eh, voy a intentar ampliar aquí el, la pantalla que estoy compartiendo. Ahí voy al material. La semana 4 corresponde al título La fe que marca nuestra manera de vivir. ¿sí? La fe marca nuestra manera de vivir. En cada semana, el estudio este estudio que es inductivo, nos está llevando a que podamos leer todo el libro de Santiago, eh, todo el libro de Santiago, desde el capítulo 1 a el capítulo 5, eh, todos los versículos para que podamos tener un poco más en claro este, este libro. Y fíjense, este, que acá nos dice sub, subrayar cada indicación de todo y toda, ¿sí? para que nosotros podamos ir subrayando en nuestras Biblias, esto si es que tenemos la Biblia de papel, y si tenemos la Biblia digital, hay una, una manera también para poder resaltar, o hasta poder este, colorear eh, esas palabras. Nosotros vamos a estar ahora hablando sobre los versículos 19 al 27, y compartiendo un poquito lo que nos decía Verónica Repollo, ella nos decía que no le quedaba muy en claro qué versículo era el que tenía que memorizar en cada semana. Fuimos aclarando a través del grupo de WhatsApp para que podamos tener en claro eh, cuál corresponde, pero si ustedes se fijan en esta primera... Eh, Lección en este primer día, no tenemos el versículo eh, clave, no lo tenemos. Y si miramos este, ninguno de, de las semanas tenemos el versículo clave, pero el, el versículo clave lo vamos a deducir ahora en, en nuestra primera lectura que vamos a, a estar compartiendo en este, en este momento. Bueno, estoy mirando todos los, les estoy mostrando a través de, de esta pantalla de, la, eh, de compartir la pantalla que en ninguno de los días nos está diciendo justamente el versículo de memoria de esta semana. Pero ya lo vamos a, a, a definir para que lo podamos tener. Vamos a la palabra y vamos a ir leyendo, voy a colocar aquí la versión Reina Valera 60, para que podamos tener justamente todos el mismo texto. Desde el versículo 19 en adelante, voy a agrandar un poquito el texto, así podemos leerlo mejor. Ojalá que todos los que están con sus computadoras o sus tablets o sus este, dispositivos electrónicos lo puedan leer bien. Y si no, mira en tu Biblia allí, eh, la que tenés este, a mano. Dice desde el 19, Santiago 1 en adelante. «Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios».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 Santiago 1, 22. ¿sí? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice el 23. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era.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 La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Sí? Bien clarito este texto, un texto muy pero muy, eh, eh, muy, pero muy profundo en lo que nos está este, diciendo. Buenas noches Silvina, buenas noches Gabriela, a los que se están sumando, bienvenidos a todos, a todas las que se están sumando. Bien, vamos a analizar un poco ahora la estructura este, gramatical griega de este pasaje. En el castellano hemos entendido perfectamente el mensaje, es un mensaje que eh, incluso muchos de ustedes, si es que quieren por ahí compártanme, han escuchado muchísimas predicaciones, muchísimas este, eh, clases bíblicas, muchísimas enseñanzas, de este pasaje justamente de Santiago porque es un pasaje clave del libro ¿sí? es un pasaje que a nosotros nos muestra eh, el, el, casi el meollo de la cuestión de lo que nos quiere tratar Santiago pero vamos a eh, la Reina Valera la 1960 con los números Strong y vamos a ir analizando desde el versículo 19 en adelante ¿sí? dice por esto mis amados Hermanos, recuerden la palabra hermanos, era adelfos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Del mismo vientre, cercano, muy parecido. Por esto, mis amados, me encanta porque eh, aquí este, eh, agapetos es amado, ¿no? Eh, si este, suscribimos a, a esta indicación de que este apóstol Jacobo, a la postre, hermano de Jesús, y también dirigente muy, pero muy encumbrado en la cúpula de la iglesia de Jerusalén. Preocupado por aquellos que se fueron, que huyeron eh, y que se fueron a la diáspora. Recuerden que cuando este, anuncia en, la, en, en los primeros versículos de esta carta, anuncia que va eh, a hablar hacia los creyentes de la diáspora, hacia aquellos que eh, se han eh, comprometido con Jesús y que han ido a diferentes lugares del mundo. Cuando Él les habla en este pasaje, en esta parte de la carta, Él los trata como amados. Y me, me gusta mucho porque ese es el corazón de, del Señor. El corazón del Señor es este, amarnos siempre. Amarnos siempre. Eh, amarnos en el momento de nuestra mayor alegría, de, nuestro, de nuestra mayor obediencia y aún amarnos en nuestra, en nuestra incorrección, porque Él nos sigue amando y Él te sigue amando y me sigue amando. Ese amor es tan grande que no se detiene ni siquiera frente a mi indiferencia o frente a mi ofensa hacia la persona de Dios. Él me sigue amando. Por eso Él dice, por esto mis amados hermanos, ¿eh? un pastor con un corazón de amor, con un corazón de, de conciliación. ¿Cuántas veces te habrás peleado con, con alguna persona? ¿Te habrás distanciado? Me habré distanciado. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos tenido diferencias? cambios de opinión tan fuertes que nos alejaron. Eh, esa, esa comparación de, de los orientales de por qué nos gritamos cuando nos peleamos es porque nuestro, nuestro ser, nuestro interior, nuestro corazón, podríamos decirlo casi bíblicamente, eh, se aleja tanto del otro que por eso tenemos que gritar. Y como estamos tan lejos es como si estuviéramos este kilómetros alejados y por eso gritamos para que el otro nos llegue a escuchar. Y entre más gritos, más enojo hay, y entre más enojo, más distancia, y nos alejamos. Y este pastor, Jacobo, está hablando a, a cada uno de nosotros y está llegando a nuestro corazón. Dice, por esto, mis amados hermanos, y habla de todo hombre, y cuando habla acá del hombre, ¿sí? eh, a ver si lo, lo puedo tener bien aquí en la... En la traducción griega, ahí voy a ir al, al diccionario G444. Hoy mi computadorita pobrecita está un poquito lenta. Discúlpenla. Este, ahí vamos. Sí. Hola, Gladys del Valle, desde Mallorca, España. Qué bueno. Sí. Ahí está, miren. And ropos, ¿sí? ants ropos, ¿sí? Semblante con cara humana. Un ser humano, ¿sí? Gente. En realidad, humano, ¿sí? Ser humano, persona, podríamos llegar a decir. Y si, traduce, eh, si lo, lo traduciríamos en este momento, diríamos en el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, toda persona, ¿sí? Todo ser humano, sea pronto. ¿eh? Pronto es... Tajús, sí, ligero, pronto, listo, sea listo para... y ahí nos indica una acción o un verbo, oír, aco sí, oír, pero no es este, solamente eh, escuchar, sino es entender también, ¿eh? llegar a oído, ¿sí? entender, escuchar, ¿Mm? Eh, en, en música nosotros tenemos un concepto de la escucha y del de oído. sí. Y a veces podemos estar escuchando muchísimos sonidos, pero cuando realmente le prestamos atención es cuando esos sonidos se transforman en algo pertinente para lo que queremos escuchar. Y aquí me, me, me está hablando de no este, solamente eh, estar escuchando sino estar oyendo. Sea pronto para oír, y dice, tardo, tardo, braduz, ¿sí? lento, tardo, sea lento, para, y ahí me da hablar. La leo, ¿sí? anunciar, dar a conocer, contar, decir, emitir, expresar, hablar, ¿sí? Hablar. Y nos dice, otra vez, tardo, braduz, ¿sí? lento, para. Air, airarse, sí, airarse, que es el 3709. Orge, propiamente el deseo, sí. A ver si se me fue el, el, ahí voy a ir al diccionario directamente y así lo podemos tener. Ahí ya me va a, a estar este, abriendo justamente esa palabra. Bueno, ¿por qué nos pasa yo quiero este, aquí enfatizar en el género masculino, nosotros los varones, en estado de eh, matrimonio. Y, y esta situación, si sos varón, te habrá pasado. Viene tu esposa, ¿sí? Jorge, ahí está, propiamente deseo, ¿sí? Este, eh, castigo, airar, castigo, enojo, ira. ¿Te habrá pasado, varón? ¿Te habrá pasado que tu esposa con mucha angustia te habrá contado algo, te habrá contado alguna situación. Y vos, como yo, hemos cometido eh, el error de escuchar y de tratar de dar una solución rápida, rápida, una solución este, eh, casi instantánea. Y en definitiva, lo que estaba necesitando nuestra esposa en ese momento, era que nosotros hagamos caso a Santiago 1.19, que seamos prontos para oír ¿sí? y tardos para hablar. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque si eh, estás casado por ahí me vas a entender. A veces queremos meter la cuchara y la embarramos más. Estoy hablando del género masculino reconociendo una incapacidad nuestra para poder escuchar atentamente a lo que nos están contando, y este, no tener esa rapidez, porque somos ansiosos y queremos pasar a otro tema, pero a veces pasar a otro tema no es lo conveniente. Y a veces solamente tenemos que escuchar, oír atentamente lo que se nos está contando, lo que se nos está relatando. Y estoy hablando del género masculino porque somos los que más metemos la pata, como decimos aquí, Metemos la pata cuando este, queremos opinar rápidamente y nos olvidamos de este versículo, ¿sí? Somos muy ligeros, parece que este, invertimos, somos ligeros para hablar y somos tardos para oír, ¿sí? Y nos, no, no, no se queda ahí, no se queda el, el pasaje en eso, sino que también nos dice que seamos tardos o, o, o este, lentos para airarnos, ¿sí? Y ese es otro, otro tema. Nosotros, y, y vuelvo a ser repetitivo con este tema, en Celebremos la Recuperación trabajamos la ira y el enojo como una de las este, mayores problemáticas que tenemos los seres humanos, sobre todo los varones. Y nos enojamos muy rápido. Y nos enojamos muy rápido, y al enojarnos, lo único que este, provocamos es que las relaciones se debiliten las relaciones se duelen, y acá tenemos una clave, muchachos, pero no solo muchachos, también señoritas, este, mujeres, eh, personas eh, mayores, jóvenes, no interesa la edad. Esta, este consejo, esta palabra que viene de Dios directamente para nosotros, viene para mostrarnos una, una buena predisposición a escuchar. Y a veces solamente escuchando y no declarando ninguna opinión, no dando ningún consejo, solamente escuchando, solamente escuchando. Y solamente estando allí para la otra persona, ya comenzamos a ministrarles ese amor que el Señor está dando. Porque el Señor, igual que tu amiga, que tu amigo, también te escucha y me escucha. ¿Y cuántas veces el Señor no habló y solamente dejó que me descargue? Vos sabés que el sábado me pasó a mí, este, bueno, ya el, el viernes cuando empezó a, a, a, a incrementarse los, los casos y a, a retroceder un poco en, en los permisos que no pudimos tener reunión el domingo. Eh, yo ya me puse bastante chinchudo, como decimos, este, en el norte, y también se dice por acá, me puse enojón. Y la verdad es que eh, no había ninguna, ninguna causa para que yo esté enojado completamente, pero cuando estás de mal humor, vos no querés que el, el, el otro te dé consejos, ¿no? la otra persona te dé consejos, y solamente por ahí necesitas hablar y por ahí tenés que descargarte con una amiga, con un amigo, con tu esposa, con tu esposo, y descargarte, y por ahí te descargas, y obviamente que él no es el problema, y, y no tenés a nadie a quien culpar en algunas, en algunas situaciones, pero el, el hablar, el dar a conocer tu situación, el hacer catarsis, como dicen algunos psicólogos, el poder estar este, descargando un poco esa, eh, esa olla presión que tenés adentro, ya te ayuda. Y con que alguien solamente te escuche y que no te juzgue y solamente te escuche, qué bueno que es. Por eso, yo creo que cuando comenzó a decir este versículo, por eso mis amados hermanos, sí, toda persona, ya comenzó dando una pauta, ¿no? Y esa, esa pauta de la escucha, esa pauta del de acompañamiento, esa pauta tan buena, ¿no? Y, y sigue diciendo, porque eh, el airarse en el versículo 20 va a ser un poco más desarrollado. Dice, porque la ira, otra vez, esa, ese, ese, esa palabra, orgé, ¿sí? ese eh, que, que, que va hacia este, la excitación, hacia la pasión violenta, hacia eh, el airarse, ¿sí? hacia la ira, hacia el enojo... Porque la ira del hombre, otra vez la palabra del ser humano, ¿sí? no obra, no obra, ¿eh? ¿sí? no trabaja, no logra, no consigue, no produce, ¿sí? no obra la justicia de Dios. O sea, la justicia acá es Dikausune, ¿sí? di que es equidad. La justicia de Dios. Yo me enojo, y cuando me enojo, vos, cuando te enojas, y cuando estás en ese estado de enojo, te aseguro que no sos justo. Yo tampoco. No obra la justicia de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me tengo que callar más seguido. ¿Te habrá pasado? Porque a mí me pasó, ¿sí? Te habrá pasado este, eh, que te habrás dado cuenta que cuando hablaste, en vez de echar paz hacia esa discusión, echaste tormentas hacia esa discusión. Te habrá pasado. Y después que terminó, después que pasó y después que te calmaste, después que volviste a Dios, te habrá pasado que te arrepentiste de hablar. Y a mí me pasó y seguramente que a vos te pasó. Entonces, si te pasa esto, es porque vos y yo tenemos que aprender de lo que nos está diciendo la palabra. ¿sí? Toda persona ¿sí? sea tardo para, hablar, tardo para hablar. El versículo 21 vuelve al eh, tema este, eh, que ya había tocado eh, la semana pasada o los versículos anteriores. Dicen, por lo cual, desechando toda... Inmundicia, ¿sí? inmundicia y aquí me gusta esta palabra que la, podamos, eh, que la podamos observar G4507 les cuento que acá está entrando bastante fresquito, en un ratito cuando termine voy a cerrar esa ventana se abrió solita recién se ve que este, estaba eh, abierta aquí, habilitado al, el, el salón para que entre aire pero en este momento eh, está bastante fresco o sea, eh, inmundicia es Gruparía, ¿sí? Gruparos, sucio, barato, deslustrado, inmundo, moralmente malvado, andrajoso. Toda inmundicia, ¿Eh? dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Otra vez, malicia, caquía, maldad, pecado, depravación, malignidad, ¿sí? Malo. Dice, recibir... Con mansedumbre, mansedumbre, prautez, dulzura, apacibilidad, humildad. Esto es mansedumbre. Recibir con dulzura, reciban con paz, reciban humildemente la palabra. La palabra, perdón, acá, sí, 3056. Logos, la palabra, la... Plástica, ¿sí? Recuerden ustedes este, cuando nosotros eh, habremos escuchado de Juan 1:1 que dice: En el principio era el Verbo. Ese Verbo en realidad es Logos. Recibid con mansedumbre el Logos. Y el Logos era con Dios y el Logo era Dios. Entonces, recibid con mansedumbre la palabra. ¿La palabra encarnada en quién? en Jesucristo, implantada ¿sí? en frutos, ¿sí? que es injertado, implantado directamente, y ahí viene la, la clave, la cual puede salvar, salvar es sozo, con z, sozo, ¿sí? librar, proteger, ¿eh? preservar, sanar, ¿sí? puede sanar, puede salvar vuestras almas, ¿sí? eh, 5590, su G, el aliento de vida, el alma racional, el alma inmortal. Entonces, traducámoslo ahora todo esto, por lo cual, desechando toda inmundicia, todo lo que no te hace brillar, todo lo que te hace opaco, todo lo que te eh, tira para atrás, y abundancia de malicia, todo ese pecado, todo lo que Dios no te aconseja. Y te dice, recibamos, todos, recibamos con mansedumbre, con humildad, con suavidad, con dulzura. La palabra, el Logos injertado, implantado en vos. Ese Logos que va a germinar en qué? En salvación en sanidad, en liberación, para tu alma y para mi alma. Mirá cómo, cómo este versículo ahora comienza a trascender. Y por eso estoy diciendo de que cuando vamos a, a la palabra y cuando vamos analizando de esta manera, esta palabra comienza a tomar un significado aún más profundo de lo que hemos leído simplemente eh, de corrido en un momento. ¿Cuántos de los que estamos escuchando aquí, de los que seguramente van a estar escuchando en otro momento, estamos necesitando sanidad en el alma, sanidad en las emociones, sanidad en lo que el Señor quiere estar tratando. Y te está diciendo este pasaje que vos y yo podemos hacerlo cuando el Logos, cuando Jesucristo en palabra, en verbo encarnado, Comienza a ministrar mi corazón para salvarme, para sanarme. Y si vos estás recibiendo esta palabra en este momento, esa palabra está sanando tu vida. La palabra de Dios lo está haciendo en este momento. Te está sacando de la inmundicia, te está sacando de lo que te hace opaco, te está sacando del pecado, te está sacando de lo que te alejó de Dios y está implantando en vos con mucha suavidad, con mucha mansedumbre, con mucha tolerancia, está implantando el Verbo, la Palabra, el Logos de Dios, Jesucristo mismo hecho Palabra, verdad de vida en vos para sanar tu alma, para sanar tu situación. Mirá, yo no quiero perder este momento, este momento es un momento especial. Y por ahí vos solamente lo estás recibiendo como una información. Pero sé que algunos de los que están escuchando en este momento están recibiendo sanidad del alma en este instante. Entonces yo no quiero perder este momento. Ahí donde estás, pone tu mano en tu corazón y decirle Señor en este momento. Cuando estoy analizando tu palabra, analizando este versículo en Santiago... Yo creo que tu palabra en este instante está haciendo una sanidad en mi vida. Está sanando mi interior, está sanando mi alma, está sanando y está trayendo en mi salvación, está trayendo en mi liberación. Y Señor, esa palabra implantada en mí, ese logos implantado en mí, Señor está haciendo de que yo deseche la inmundicia, deseche la caquía, deseche el pecado, deseche todo lo que a vos no te agrada, Señor, y con total humildad, tu palabra, con total dulzura, con total comprensión, tu palabra ministrada, implantada en mí, verbo hecho carne, hecho palabra, verbo, logos de Dios, comienza a sanar. Comienza a sanar, comienza a sanar, comienza a sanar. Señor, vos comenzás a hacer una obra milagrosa de sanidad de nuestras vidas. Porque tu palabra es real, Señor. Tu palabra es real. Te agradecemos Dios y sé que lo estás haciendo porque creemos en ti. En tu nombre Jesús. Amén. Amén. Cuando viene esta palabra... No la desaproveches, recibila. Y ahí viene el versículo clave, en el 22. Dice, pero sed hacedores, ¿sí? Hacedores, poetés, que se desempeña, ¿sí? Un hacedor. ser hacedores, otra vez, de la palabra, del logos. Y no, y acá justamente el oír, aquí ya no es tan bien apreciado como... En el principio, ¿sí? no tan solamente oidores, acraotés, no tan solamente oyentes ¿sí? que escuchan, oidor, oyente, no tan solamente oidor, engañándoos, ¿sí? engañándoos. A veces nosotros nos engañamos y decimos, no, pero yo conozco la palabra, sí, es verdad. Yo la sé a la palabra, sí, yo la sé, sí, es verdad, y no voy a dudar de tu conocimiento de la palabra de Dios. Pero eso por ahí no alcanza, porque somos todos oyentes, ¿sí? oidores. Ahí quiero mirar el, el, justamente el término exacto 38, 84, es para lo guisamai, ¿sí? reconocer el mal. Engañar, ¿sí? Para es una preposición este, primaria, cerca, y logizamay es hacer inventario, estimar, ¿sí? Entonces, para engañar, ser engañados, es como que este, eh, no estamos eh, haciéndolo de verdad. Pero, y, y, y, y tiene justamente mucho sentido esta palabra, entonces, cuando lo ponemos en el contexto. Pero ser hacedores, de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sabes qué fácil que es engañarnos? Este es el concepto de la negación. La negación, esto lo tratamos mucho en Celebremos la Recuperación. Nos ¿Eh? negamos decimos, el otro tiene problema el otro necesita escuchar esta palabra, el otro necesita cambiar, el otro necesita hacer, mira, yo soy un gran hacedor de la palabra, entonces me engaño a mí mismo, poniendo algunos, este, a, algunos parámetros verdaderos, eh, a mí me eh, impacta cómo eh, hoy ya la verdad es totalmente relativa. Escucharon hablar de eso, de la, eh, que estamos en, en la época o en la era de la posverdad, ¿eh? que ya no importa la verdad sino cómo te la cuenten. Entonces es casi un engaño, porque a veces te la dibujan a la verdad y te la dibujan de tal manera que solamente eh, es este, aceptada en el aspecto de aquel que te, te quiere informar y te informa de manera maliciosa. Vale para cualquier partido político, vale para cualquier ideología política, vale para cualquier ideología de las que sean, la verdad está siendo manipulada para los intereses de aquellos que la comunican. Y lamentablemente nosotros esa táctica la utilizamos perfectamente en nuestras vidas y nos engañamos. Nos engañamos como dice aquí la Palabra, ¿sí? este, nos hacemos solamente oidores, escuchas atentos oidores, buenos oidores, pero no hacedores de la Palabra. Y si no lo hacemos, nos engañamos y vos y yo sabemos de que estamos cansados de cosas falsas. No sé si te pasa a vos, pero a mí me pasa que ya estamos cansados de situaciones de falsedad. Escucho los discursos políticos de cualquier partido y lamentablemente cada uno de ellos parece decir la verdad y los discursos son muy bonitos, pero cuando lo analizás, analizás los discursos con los hechos, los hechos hablan más fuertes que las palabras. Y lamentablemente en mí es igual. Mis hechos hablan más fuertes que mis palabras. Y yo reconozco que necesito ajustar mucho más mi hacer la palabra que mi escucha. Porque la escucha por ahí está buena. Pero mi hacer es lo que tengo que cambiar. Y ojalá que cada uno de nosotros podamos tomar ejemplo y salir de la negación. Y digamos, sí señor... Yo ya no quiero engañarme más, yo realmente quiero ser un hacedor. Y dice, acá nos, nos pone, justamente en el 23, nos pone en la situación del oidor. Dice, porque si alguno es oidor, ¿sí? oidor de nuevo, eh, este, eh, el, el, el texto que veníamos hablando, ¿sí? oidor, a craotés, que escucha, ¿sí? un oyente, de la palabra, pero no hacedor de ella, este, perdón, es semejante al hombre que considera en un espejo, ¿sí? y acá espejo, eh, recordemos que los espejos, como esoptrón, este, es es ¿sí? eh, mirar el espejo, eh, en, el, en, en la antigüedad los espejos no eran tan fieles, los espejos eran este, no tan, tan fieles como lo son ahora ahora nos muestran exactamente nuestra imagen pero en la antigüedad mostraban la imagen pero eran más difusos a veces los espejos eran de metales muy pulidos y vieron cuando uno se refleja en un metal no siempre da la misma, este, eh, el, el, el mismo rostro que tenemos o nos devuelve la misma imagen a veces nos devuelve una imagen pero ahí un poco cóncava o un poco este, eh, eh, distorsionada y aún así Dice que es alguien que se mira en su rostro natural porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Hoy tenemos la, la tecnología con los celulares, que nos sacamos una foto, una selfie, y con el celular miramos al instante y ahí tenemos el recuerdo. Pero muchas veces se nos olvida, y se nos olvida como el oidor de la palabra, se nos olvida ser hacedor de la palabra. ¿Sí? Dice se olvida como era, pero viene la bendición para el que hace. Dice más el que mira atentamente, sí, atentamente es, sí, una preposición de a adentro eh, es el punto alcanzado, o sea que alcanza en composición del sentido general atentamente, sí, el que mira atentamente en la perfecta ley. Y ley aquí ocupa el G3551, G3, este, eh, que vamos al diccionario. Ah, acá no me tomó, perdón, un segundito. Ahí, ahí busco ley. Ah, ahí me, ahí me lo tomó para que lo pueda leer acá directamente. A ver. A ver el diccionario. Uy, perdón que se me, se me trabó mi computadorita. Ahí está. Vuelvo de nuevo a ley. Ahí va. No, me parece que ese no era Nomos, ¿sí? Este, a la regulación, a la perfecta regulación, ¿sí? De Moisés, generalmente, es que la ley ¿eh? de Moisés, de Nemo, ¿eh? A la perfecta ley de la libertad. ¿eh? ¿Qué palabra? Eleutzería, ¿sí? libertad legítima. Eh, recuerden que en ese momento eh, estaba eh, todavía la ley de la esclavitud. Y persevera, ¿se acuerdan que habíamos hablado del perseverar? ¿sí? El continuar, el resistir en ella. No siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor, ¿sí? 2041, ergo, ¿sí? eh, laborioso, ¿eh? acción, hecho. Hacedor de la obra, este será bienaventurado. A ver si me toma el 1722. Bienaventurado en. Ahí está, bienaventurado. Perdón acá. Eso. Bienaventurado en lo que hace. ¿sí? En lo autos. Las cosas que va haciendo. Bueno, qué tremendo esto. Yo creo que el Señor en este pasaje nos está dando una, una tremenda bendición. Y dice, mirá que si cambiamos nuestro patrón de conducta y no, eh, no nos permitimos ser olvidadizos en lo que escuchamos y no hacemos, sino que perseveramos, que luchamos, que resistimos, que nos ponemos firmes, y comenzamos a hacer la obra del Señor. Comenzamos a hacer la obra del Señor en cuanto al cambio interno y externo. Vamos a ser bienaventurados. ¿Querés ser bienaventurado? ¿Querés ser bienaventurada? Esto es lo que tenés que hacer. Los últimos dos versículos, el 26 y el 27, hablan de la religión o de los religiosos. Dice, si alguno se cree religioso, ¿sí? Macarios... Bienaventurado, dichoso, glorioso, según se cree religioso, entre vosotros. Y no refrena, ¿sí? No hay este, refrenar, jalinagojeo, eh, ¿sí? Este, de reduplicación, ¿eh? el que dirige el freno, sino refrena su lengua, ¿sí? Su glosa, el lenguaje, su idioma, sino que engaña su corazón. La religión, otra vez religión, serekeia, ¿sí? la observación este, ceremonial, el culto, del tal es vana, ¿sí? matallos, vanidad, vano, inútil. Eso es lo que está diciendo. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Cuántas veces pecamos con nuestras palabras. ¿Y saben quiénes conocen verdaderamente nuestras palabras? Los que están cerca nuestro. Nuestros familiares, nuestros seres cercanos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros hermanos, conocen nuestras palabras. Y vos imaginate que todas esas palabras como este, algunos dicen, Google no se escucha, viste que por ahí vos estás hablando de algo y cuando abrís el celular comienzan a aparecerte propaganda de lo que estuviste hablando. Imagínate que Dios te comience a pasar el, este, la grabación de todas tus palabras, de todas mis palabras, de este día. Imagínate eso. Imagínate que diga, uy, a las 11.24 dijiste tal cosa... Y vos decís, no señor, es mentira. Y el te pasa dice, pero mira que lo dijiste. Y está aquí grabado. Y dice, si alguno se cree religioso, bienaventurado, alguien que ama a Dios, entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión, lo que me está diciendo del tal, es vana. Cuando manejamos, nuestra religión es muy vana, ¿no? Cuando vos manejas, cuando yo manejo viste que a veces se te salta la cadena, y ahí nos dice, mira dice en el 27, la religión pura, otra vez, religión, esta, esta palabra, ¿no?, el matarios, ¿eh? este la religión pura, ¿eh? de afinidad, de limpio, la, la religión este, sin mácula, delante de Dios, el Padre, ¿eh? es esta, visitar a los huérfanos, ¿sí?, Huérfanos, acá tiene que ver con este, los afligidos, los que no tienen padres, a las viudas, ¿sí? a justamente los que no tienen esposo, las que están este, con diferentes necesidades, en sus tribulaciones, ¿sí? en sus tribulaciones, 35, pero 23, 46, eso, presiones, sus aflicciones, sus persecuciones. Y guardarse sin mancha, sin mancha, sin pecado, ¿eh? mancha, 7.84, del mundo, de la sociedad. Esta es la verdadera religión. Y bueno, este pasaje da para mucho más todavía. Ahí tenemos para completar un, unos cuantos este, ítems en cada día. Te aconsejo que si podés, si está en tu... Eh, posibilidad, hola Ana, hola Mario, hola Cintia, qué bueno, qué bueno que estemos juntos. Si está en tu posibilidad, que vayas haciéndolo eh, al día a este estudio y que puedas ir completando. Eh, si no lo podés hacer en, en papel, hazlo en forma digital, pero vayamos juntos estudiando y completando este libro. Te dejo, eh, ya se nos está por hacer las nueve eh, y la verdad que eh, les pido disculpas por este retraso que tuvimos hoy, unos minutitos, pero es una, un, un estudio muy apasionante el del libro de Santiago. Estos versículos son muy pero muy reveladores y nos ministran mucho del de corazón de Dios hacia nosotros. Espero que Dios te siga hablando. Oramos y nos despedimos en esta Fría noche, ahora voy a cerrar ya esta ventana, está muy frío ya acá, voy a cerrar y voy a prender la estufa, o quise prenderla y no pude prenderla. Bien, Verónica, gracias por recordar, ahí te, este, te lo digo, lo dije al principio y ahí lo repito. El versículo clave de esta semana para que lo aprendamos es el 1.22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros Mismos. Muchas gracias, Vero, por preguntarnos. Es 1.22. Bien, Vero, eh. gracias por, por esa atención y, y, y le agradezco mucho a todos los que están preguntando en el, en el grupo de WhatsApp. Los sábados habilitamos para poder eh, subsanar algunas dudas. Eh, hay preguntas que son maravillosas porque nos traen mucha más iluminación de estos pasajes que estamos estudiando. Muchas gracias. Sí, ahí está. Bien, Mariana, ahí te la respondió. Que Dios te bendiga. Oramos juntos y le damos gracias a Dios por este momento. Gracias, Señor. Gracias porque juntos podemos estar en esta noche. Gracias porque tu palabra nos ministra. Gracias porque vos sos el que estás interesado en que nosotros crezcamos en nuestro conocimiento de ti, pero no solamente de conocer, sino también, como decía este texto, en hacer tu palabra en ser eh, productores de esas bendiciones que nos estás dando para bendecir a otros. Gracias Señor, nos ponemos en tus manos, oramos por San Luis, oramos por Argentina, oramos por, nuestro, por, por todo nuestro país, estamos viviendo momentos difíciles, pero también confiamos en que tu provisión viene en sanidad. Gracias Jesús, en tu nombre, amén. Que Dios te bendiga y que pases una hermosa noche y nos estamos este, hablando el próximo sábado ya directamente allí en el estudio. Que Dios te bendiga. Chao.